Estamos junto a Iván Canegas, con quien vamos a meternos en el mundo paralelo. ¿Qué dices, Iván? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo siempre? Buenas noches, gringo. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, súper bien. ¿Qué no tenemos ves? en materia? De vamos, De una. Vez, dele, una. Dele. ¿Ah? Vamos. Bueno, eh, las redes sociales en Estados Unidos hoy día han explotado con el caso Trump. Es un culebrón tremendo el que se está viviendo en Estados Unidos con el ex presidente Está metido en un escándalo de faldas, de proporciones, que, es, que lo puede terminar llegando, puede terminar... Eh, él quedándose sin la candidatura a la que pretende eh, ir por los republicanos nuevamente para acceder a la presidencia de Estados Unidos. Yo quisiera que vayamos de una vez con, con el material que hemos preparado hoy día. Eh, mira, ella es la señorita Storny Daniels, es una actriz de, de, cine, de películas para adultos, eh, quien en un libro ha narrado que ha tenido una relación con el señor eh, Donald Trump en 2016, en un encuentro que tuvieron ahí en un, eh, en un evento de golf, y bueno, aquí hay una foto que revela un poco que ellos se conocen, evidentemente, y la señorita eh, contó detalles de una relación íntima que habría tenido con, con el expresidente, él estando ya casado, y eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, este caso empieza a salir a la luz, ahí tenemos algunos eh, titulares de los noticieros, empieza a salir a la luz porque ella además escribe un libro, y, ...y cuenta detalles hasta incluso íntimos de la anatomía del expresidente... ...que los cuales es básicamente parte del escándalo que está viviendo ahorita en Estados Unidos... ...en este momento en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se está dilucidando... ...si es que Donald Trump va a ser detenido, arrestado por este caso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Se acusa a Donald Trump de haberle pagado 130 mil dólares a Stormy Daniels... ...para que ella eh, guarde silencio respecto de la relación que habrían tenido en el 2016, ella tenía 26 años, él tenía 60, pero bueno, parecería que aquí no hay nada extraño, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, esto ocurría un poco antes de las elecciones y hubiera sido realmente un escándalo de proporciones que justamente antes de las elecciones en las que Donald Trump gana, eh, ...se sepa que el expresidente tenía esta relación o tuvo esta relación con una estrella porno. Entonces lo que hace el abogado de Trump es pagarle 130 mil dólares a la señorita Daniels... ...para que guarde silencio, para que no diga nada y entonces esto se mantiene en reserva... ...vienen las elecciones, él gana y el 2018 Daniels decide escribir un, un libro en el que eh, revela absolutamente todo y se hace un escándalo. Pero no pasaba nada hasta ahí, evidentemente el escándalo estaba cernido, pero ahora hay un nuevo fiscal en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que ha eh, levantado nuevamente el, el caso, y este caso realmente puede traerle muchísimos problemas a Donald Trump. De hecho, él puede ser detenido, sería el primer presidente de Estados Unidos ...al que se le puede eh, eh, acusar de un delito penal... ...y eh, bueno, es la, el, el, el tema para Donald Trump es grave... ...él mismo ha dicho que está dispuesto a, a ser detenido hoy día por este caso, y bueno, es es un, es un escándalo, escándalo de proporciones gringo. Muy bien, bueno, hoy salió el presidente de México, ¿no? Sí, tenemos la noticia, el <risa> de que quieren, México. quieren sacarlo es. de la papeleta de las próximas elecciones, sí. digo y eso no es democrático, dijo. Sí, sí, sí, eso dijo López Obrador, <risa> sí. que esto puede ser eh, tomado como algo que... que... Quieren deshacerse del candidato, ¿no es cierto?, para que venga otro candidato y este puede ser, ellos dicen una movida de los republicanos. Esta es la versión que está circulando en Estados Unidos, de Donald Pero Trump ha... tiene muchísimos procesos judiciales, gringo de... ¿Lo dijo López Obrador o no lo dijo? ¿Le han hecho decir a López no, Obrador? No, no, lo dijo, dijo que... ¿Por qué esto... suele quejarse de la injerencia de los Estados Unidos en su país cuando dicen algo de la política interna, él salta inmediatamente? pregunta, ¿qué haría López Obrador opinando sobre un tema tan de la política gringa? ¿no? Bueno, tú sabes que López Obrador eh, comparece entre los medios de comunicación todas las mañanas a las 7 de la mañana y responde absolutamente todas las preguntas que le hacen los medios. Pero eso no le da derecho y, a, a... Sí, a sí, dijo que parecería que lo quisieran sacar de la papelera. evidentemente tú tienes una tienes un argumento respecto de eso, pero bueno, alguien diría también si Estados Unidos tiene derecho a opinar absol absolutamente de todo, hemos escuchado al señor Racicote hace unos momentos hablar y decir qué es lo que está pasando con con los informes de Estados Unidos, con el tema de derechos humanos, bueno, pues nosotros creo que también podríamos darnos los sudamericanos el lujo de opinar respecto de estos temas que tienen que ver con la política norteamericana. Muy bien, ¿no? entonces el señor López Obrador ha inaugurado un nuevo camino que hay que tomarlo con mucho entusiasmo. Bueno, ¿no? bueno, Dale, hay vamos. muchos presidentes que viven también opinando respecto a la política interna de Estados Unidos. Sí, además es su amigo pues no salieron sí, ahí sí, en fotos. Sí, sí, ¿Tiene, sí, en todo caso tuvo una relación muy cordial con Trump que no la tiene hoy con Biden. Que no, ¿no? la tiene para claro. nada. Así sí. es. Bueno, eh, Trump está en gravísimos problemas, gringo. Y bueno, en las próximas horas se va a saber qué es lo que va a pasar. ¿Pueden bajarlo él? de la papeleta? Como dice López Lo que pasa es que si él tiene una acusación eh, formal eh, evidentemente no podría candidatear para ser presidente. ¿no? Entonces, la cosa va Va, va por ahí, ¿no? Perfecto, estaremos atentos sí. a ver qué novedades hay mañana. Eh, los temas de faldas y la política gringo siempre traen... Una fuente inagotable para, los, para, los, para nosotros los periodistas. Bueno, eh, a ver, eh, hoy día ha habido un contrapunto entre dos, dos presidentes, un presidente eh, progresista, Alberto Fernández, el presidente argentino, presidente de derecha, eh, Guillermo Lazo, de Ecuador. A ver, están vivos, el, el problema nació... Continúo, mejor dicho, a raíz de esta imagen, esta imagen que ocurrió ayer en la noche, en el que Alberto Fernández se reúne con eh, Rafael Correa, el expresidente progresista del Ecuador, está también presente Evo Morales y parece que hay un poquito de celo de que Alberto Fernández esté reuniendo, viéndose con con eh, Correa y eh, esto fue lo que tuiteó el presidente Guillermo Lazo. Vamos a la siguiente lámina. Me apena mucho que Alferdez, que es la, la, la cuenta de Twitter de, de Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Machi Rafael, que es la cuenta oficial de Rafael Correa, por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Y abajo eh, sigue la pataleta y... Eh, los, eh, los taguea a López Obrador, al presidente de Colombia, al presidente de Chile, a Almagro, a Macri, a una serie de políticos, sí. o a sea, Patricia Bullrich, ¿no? muy cercana a Macri, etc. Y bueno, a ver, eh, se hace decir algunas cosas del presidente, el presidente Lazo. Que, a ver, un poquito Pero, para entrar en contexto. Sí, dale, dale. Eh, a ver, eh, María de Los Ángeles Duarte es una ex ministra del gobierno de Rafael Correa que estaba en calidad de asilada política en la embajada de Argentina en Quito, hace unos días atrás la señora desaparece, aparece en la embajada de Argentina en Caracas y se genera un revuelo tremendo porque Ecuador dice que eh, la dejan escapar a esta señora que está acusado de supuestos delitos de corrupción y bueno, eh, se genera un, un tremendo despelote diplomático, el, el lazo, eh, expulsa al embajador argentino y bueno, a la Argentina no le queda otra que expulsar al embajador eh, ecuatoriano y aquí se genera una Situación muy complicada para ambos países, que no tienen muchos precedentes, porque bueno son países latinoamericanos, hermanos, etc. Pero ocurre esto, para poner en contexto, y hoy día, a raíz del tweet que acabamos de ver de Guillermo Lazo, eh, Alberto Fernández le, le dice lo siguiente en su carta. no Necesito poner en relieve que en nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad, no tenía la Argentina ni el deber ...ni de custodia sobre ella... ...ni ninguna capacidad de acortar sus movimientos... ...un poco para justificar por qué... ...por qué, eh, la, la, la ex ministra aparece en Venezuela... ¿no? ...y aquí Alférez le dice... tagueándolo a Lazo... ...Presidente Lazo reciba estas palabras... ...con sincero afecto de siempre... ...haga el esfuerzo de no mezclar este incidente... ...producto de la impericia de oficiales de Estado ecuatoriano... ...con, con el amor que a nuestros pueblos vincula... ...entonces ahí está... ...Lazo le, le responde más tarde... ¿no es cierto, con otra carta, ¿no? en la que no hay mucho que respetar. Básicamente acusa de mentiroso al, al, al embajador argentino en Quito y le dice al presidente Alberto, la confianza especialmente entre dos es una amplia avenida de dos vías. ¿Pero qué es lo que pasa, gringo? ¿Qué es lo que hay que resaltar en este tema? El presidente de, de Ecuador está en gravísimos problemas porque ya el Congreso ecuatoriano ha aceptado en primera instancia una posibilidad de enjuiciarlo por un tema de corrupción gravísimo tenemos un, ahí tenemos la noticia, una noticia reciente que dice Ecuador avanza Ecuador avanza solicitud de juicio político contra Lazo por presuntos delitos de corrupción. El Lazo está metido en un escándalo de corrupción que tiene que ver uno de sus familiares por intentar maniobrar en contratos que tienen que ver con empresas públicas y de lo que se acusa al presidente Lazo es que él ha expulsado a la ha expulsado al embajador, está haciendo todos estos movimientos diplomáticos, entre comillas, para tapar justamente esto. Y está poniendo en riesgo la, la, la relación bilateral entre dos países por un tema de salvaguardarse él mismo por una denuncia de corrupción que poco a poco lo va acercando. ¿no? Es, una, es una recomendación de Maquiavelo, pues, ¿no? Él decía eso, ¿no? Cuando tengas líos internos, anda a buscarte un pleito ahí por la frontera y... Bueno, Vas a ver cómo la cosa va a cambiar. Lo, lo que pasa también en, en Francia, mira, para acabar, el, para acabar el bloque gringo, quiero poner un tema de Francia. Si el señor director nos, eh, nos, eh, nos ayuda, por favor. Porque, a ver, eh, no, ese no es el tema de Francia, por favor. El tema número cuatro, este tema, eh, por tema de tiempo, lo vamos a ver mañana. Esta es una historia a interesantísima. A ver, quiero que invitarte a ver este video. Mira esa granada gringo cómo le cae en la cabeza de uno de los manifestantes. Esta imagen ha ocurrido hace más de una hora y media y la han viralizado las redes sociales. Esto es Francia, donde el pueblo trabajador francés está luchando en contra del gobierno de Macron, que ha aprobado mediante decreto una medida en la que les obliga a trabajar dos años más, de 62 a 64 años, para jubilarse a los franceses. Entonces, muchos dicen que este, que este problema... Y la eh, declaración o el mandamiento de aprehensión en, en contra de Vladimir Putin la anterior semana tiene que ver con tapar este conflicto, lo mismo que tú decías acerca de Maquiavelo. Nos sí, buscaremos un conflicto por ahí, lo declararemos a Putin, eh, dictemos una orden de aprehensión para Putin para que nuestro amigo Macron, que está en gravísimos problemas también, eh, no se vea tan afectado, ¿no es cierto? En las redes sociales se está difundiendo mucho que el gobierno de Francia quiere tapar. El conflicto, que Occidente quiere tapar el conflicto, pero estas imágenes que circulan fuertemente por redes sociales están mostrando qué es lo que está pasando con la brutalidad policial en Francia. Tremendo. Bueno, estamos cerrando el bloque. Mañana vamos a continuar, obviamente. Vamos a hacer una pausa, la última. Iván, gracias, como siempre. Mañana ti, te gringo. esperamos aquí en a El A ti, mundo gracias a ti, ser. gracias a todos y a todas. Hasta mañana, buenas noches. Muchísimas gracias. Sí. Ahora sí, nos vamos a la pausa, carrerita.